Después de 15, de 15 minutos eh, vemos que hay una reacción donde está el control interno que nos indica que la prueba está bien realizada y que eh, eh, está funcionando el reactivo. Pero también vemos ausencia de reacción en sífilis y VIH, lo que indica que el paciente no posee anticuerpos eh, para, esto, para estos antígenos. Cuando tenemos este caso, un paciente negativo, pero observamos una conducta de riesgo, le pode, podemos conversar con el paciente e indicarle que se repite la prueba en un lapso de 3 a 6 meses. Una reacción parecida a la que encontramos en el control interno, en cualquiera de los antígenos, nos indica que hay, eh, el, la prueba es positiva. Eh, en el caso de VIH, debemos confirmarlo con una segunda prueba eh, altamente con mayor sensibilidad y que puede ser una prueba rápida de diferente marca o una prueba de lisa y en países con baja prevalencia del VIH como lo es Venezuela usamos una tercera prueba altamente específica eh, para hacer el confirmatorio de VIH. En el caso del sífilis, la presencia de, eh, de anticuerpos contra el treponema pálido nos daría una prueba positiva y este tipo de prueba eh, no la podemos usar para diferenciar si es una infección activa o es una infección ya tratada. Debemos eh, interrogar al paciente y este, determinar si es en eh, estado de esa, esa infección. Además, este tipo de prueba para sífilis no puede utilizarse para hacer monitoreo de tratamiento. Debemos usar la prueba de BDRL, que ella va disminuyendo todas sus diluciones a, través, a, a, a, raíz, a medida que el tratamiento va funcionando. Conocida eh, promocio promociona el uso de las pruebas rápidas para hacer diagnósticos y tomar acciones eh, oportunas entre las comunidades y los, y los miembros de la ONG pero es importante recalcar que los resultados, un formato de resultado, eh, debe ser avalado por la firma de un bionalista. Eh, las personas que realicen este tipo de pruebas solo pueden hacer una referencia a los, a los centros asistenciales y a los centros regionales de, de salud.